No, Hazte un clic para tenerlo ahí. Abajito, pero okay, vamos. Graba. Cambios de páginas, de lápices, de borradores. Cambios de climas, de matices y de colores. Ganas de volver al tiempo y abrazar mis brothers. Muchos se fueron de aquí, pues el país nos jode. Hay que ser más responsable, me dice my mother. Y yo buscando presionar el botón de game over. Espero que todo sea distinto si consigo el modo. Le he metido el pecho, los nudillos y los codos. He escrito un millón de estrofas y un millón de coros. Sentí no tener nada y en la nada encontré todo. Me fui por el camino corto y se me hizo largo. Pero Sigo hacia adelante, disculpa si tardo, si tienes algún problema, dime yo me encargo. Ya tengo las manos sucias vivo en un letargo. Si no me salva la ciencia, me salva un milagro. Sigo debatiendo si me quedo, si me largo. Y este tema es dedicado a los tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer. De niño improvisaba sobre beats de Premier, sobre beats de Premier, sobre beats de Premier. Con muchos hermanos que no volveré a ver, que no volveré a ver, que no volveré a ver. No sabes cuánto extraño aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos, aquellos tiempos de ayer no fueron los mejores, pero fueron profesores para el aprendizaje. Recorro el mundo mientras duermo y no pago pasaje, despierto y remonto el tiempo atento a los mensajes. Despierto y remonta el tiempo atento a lo que traje, te ofrezco más que poesía, libertad y coraje. Quita la Ven conmigo, vámonos de viaje. Donde puedas ser tú mismo, aquí no hay camuflaje. Ver ello, ver el tinto, color de sangre en Corinto, redactó el dolor de Cristo. Si existe de resto es vinto, eres la U del universo, el indicio en una espiral, la glándula pineal central, predominante en tu fango. Aquí no existe clase, ni raza, ni rango. Ni Solo emisor que está buscando un buen receptor que capte lo que estoy narrando. Esto se trata de un nosotros, tanto la estamos cagando. Y este tema es dedicado a los tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer. De niño improvisaba sobre Viste Premier, sobre Viste Premier, sobre Viste Premier. Con Muchos hermanos que nos volveré a ver, que nos volveré a ver, que nos volveré a ver Tú no sabes cuánto extraño aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos de ayer, aquellos tiempos Y cuántas veces nos llamaron a la policía, y cuántas veces nos botaron la cerveza fría Y cuántas veces nos llamaron a la madre mía, y yo asustado y preocupado por el que diría Verme al espejo y dándome cuenta que ya no hay regreso, gracias al rapto estás vivo niño y no estoy preso Pude ser doctor, mas no nací pa' eso, nací pa' esto y lo afirmé de niño mi receso, Word Up. Eso era una prueba.